Hola qué tal yo soy Pedro Gas y antes de empezar con el video te quiero comentar que ahorita está ocurriendo el All Stars Latam, el cual es un torneo de creadores competitivo, jugadores profesionales y gente de la comunidad así como tú, entonces este es un torneo 100% legal, no va a haber chanchullo, eh, Chosen Squad, eh, Easy Sports se están encargando de que no haya chanchullos ahí como ha habido en otros torneos, entonces va a estar bastante genial, y pues nada si quieres ver gameplay de calidad ve al torneo, ya sabes te dejo todo en la descripción, ya sea en mis redes o de tu creador favorito y también en las de Easy, no? Hola, ¿qué tal? Yo soy Pedro Gas y esta es una partida que tuve contra un hacker. Honestamente yo tenía mis dudas, pero ya vi cómo hizo la primer kill y neta que si es hacker tiene Aimbot y tiene Wallhack, así que vamos a ver todo este rollo. De hecho, estaba jugando con Guardian Flies, es un pro player de Colombia y cuando él me dijo, Pedro, este vato tiene algo raro. ...fue así de que, ok, vamos a, a monitorearlo... ...y con la comando hacía kills imposibles... ...a distancias increíbles... ...y sin recoil prácticamente... ...entonces vamos a quitar esta cosa asquerosa... ...que está aquí... ...y vamos a simplemente ver... ...cómo se hace un perfecto... ...sin que se le mueva la mira... ...sin apuntar prácticamente... ...de mapa a mapa... ...ahí está atacando, creo que ese era yo... ...no estoy seguro... ...y me, me apunta a la cabeza... ...como pueden ver, apunta a la cabeza... Estando a través de la pared Ok, no había manera de que él supiera que la cabeza estaba ahí Después tenemos que ahí vuelve a disparar a, a la pared Sabiendo que ahí estaba, o sea, su aimbot Está muy potente Y vamos a ver cosas más locas, porque Aquí acaba de agarrar la comando y con la comando Va a andar bien locochón Por cierto, ignoren los doble muerte Y triple muerte que suenan eh, Guardian me dijo que probablemente Los demás también traían algo raro Yo sí lo creo ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, no, no, no, no. No puedes darle los tiros a alguien que está volando así. Ok. Ahí, ahí cayó. No, no, no, no, no. Vatos. No, que... Okay. El autoapuntado de su comando. ¿Y saben qué es lo peor? este, El vato, siendo diamante 4, se hizo implacable. Contra Guardian, que es... No. No, le hizo perfecto. ¡Le hizo perfecto! O sea, ahí lo alcancé a matar, pero el vato ya me estaba tatateando -ta con el... Con la comando. ¡No, sí! Y ahí, cuando ahí murió, Guardian fue cuando dijo... Este trae algo raro. ¿Se hace perfecto? Oh. No, sí, le, le clavó bien todos los tiros de... Del br, ¿Tiene wallhack? ¿Está viendo a alguien ahí arriba, acaso? ¡Sí! ¡Sí! Sí estaba viendo a alguien ahí arriba. No No <ríe> Vatos, neta es la primero. Sé que hace, hace unos días El Shadow subió a su canal Este, un video donde Un posible hacker que nos encontramos Todavía nos pues, quedan dudas con él Pero Esa manera en como ataca Y dispara es increíble De no ser porque a este vato lo están atacando O lo estamos atacando de dos ángulos distintos Este wey no muere o sea, y hasta eso como que se está conteniendo de sacar los poderes de la comando. O sea, está... Está loco. Mira, ahí sacó. Ignoren al vato que está diciendo doble muerte y triple muerte. Eso es un pitch bug de, de la, del modo cine. No, no, no, no. Neta. O sea, le bajó todos los escudos a ese vato. Después su aimbot me atacó a mí. Y por eso mismo no lo mató él. Y entre todos le tuvimos que dar candela a este sujeto. No, apareció y ya sabía que estaba ahí No me digas que tiene aimbot de granadas No, no, sí No, no creo no, Apenas giró y, y disparó ¿Podremos decir que esa reacción Fue por el FOB de 120, tal vez? Yo aquí lo estoy viendo con un FOB de, de 90 Que es a lo que juego Pero solo miren No, automáticamente Apuntó a través de la pared Mira, está apuntando a través de la pared Está apuntando a través de la pared No, eso es parte de delay del juego. El sujeto sabe que necesita la comando para empezar a ponerse loco. Uf, increíble ese tiro. No, sí, con razón. A ver, a ver qué vas a hacer, qué vas a hacer. ¿saben por qué la comando no es tan efectiva cuando te estás moviendo a distancia? o sea, por ejemplo, ahí me estuvo disparando, mira ahí yo, ese era yo ese yo, yo recuerdo, esa, el vato el vato no sabe ni aventar granadas, o sea el sujeto con la comando, cuando es a larga distancia, el tiempo no no el tiempo en el que viajan las balas de la comando hacen que sea difícil dar los headshots o que le peguen los disparos por, la, por el tiempo. Pero aún así, este estuvo muy loco. No sé si. Sí, si mira ese. Vatos, la neta, sí está muy tryhard. No hay, no hay posibilidades de que alguien rankeado Diamante 4 juegue así. Si tú juegas así, no te ranquean Diamante 4. No. O sea, al principio teníamos una diferencia bastante tranquila, pero después empezó muy loco. Obviamente, este sujeto juega con teclado y mouse. Se puede notar en la manera en cómo mueve. En cómo mueve la, la mira. Pero con el simple hecho de haber visto la kill del principio, no puedes hacer perfecto esa distancia sin apuntar. Cómo marcó a alguien ahí, cómo marcó a alguien ahí. Se mamó. Ahora estamos volando. Por mucho que digas, no es que este en PC tienes la mejor precisión. Ese, ese vato no conoce el recoil Hizo frenesí No conoce el recoil de ese sujeto ¡No! ¡Mira eso! ¡Mira eso! O sea No puedes jugar así de bien Y estar tan pendejo para lanzar granadas No puedes jugar así de bien Y ser una papa lanzando granadas ¡Mira, mira eso! Ahí no sé si fue lag Yo recuerdo esa... Mira. Le clava todo a la cabeza el sujeto. Y mira. No puedes estar tan confiado al hacer eso. No puedes... Si te, si te clavan tres tiros no sales tan confiado. No. Si te, si te clavan tres tiros no sales confiado a hacer eso. Mira esa mamada. No puedes estar tan confiado por hacer. Mira. Mira esa distancia. ¡Mira esa distancia! ¿Viste esa distancia? No, vatos, no. Y sigue disparando. Si esta no es prueba suficiente de que este cabrón tiene El wallhack 5. y tiene aimbot. No, sí, mira ese pedo. No, vato. No hay manera. Buena, mira. Ahí lo maté y le hice tibag al perro. Sí lo hice, me declaro culpable. Pero que vaya y chinga su madre este güey. La neta no hace. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Le hizo perfecto. Bueno, era yo. Ah, esto se lo dejo a tu consideración. Pero si sí, este cabrón no me van a negar que traía aimbot y traía wallhack ni a putasos.